y en este sentido de alegrarse porque la venida de Jesús ya está cada vez más próxima. Siendo así, vamos a comenzar esta celebración encendiendo el tercer cirio de la corona. Como Juan Bautista, Señor, queremos ser testigos de la luz. No permitas que apaguemos en nuestro interior el fuego del espíritu, que nos mantengamos... Ardientes hasta la llegada de tu reino. Que estas tres velas encendidas sean el signo de la constancia de nuestra oración, como supo entender San Pablo. También nosotros queremos que nuestra vida sea Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Queremos vivir continuamente mirando su rostro y extendiendo su amor. Enciende nuestro amor y danos fidelidad en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Habiendo encendido nuestro tercer cirio, que quiere ser también signo, de de nuestra espera vigilante a Jesús que viene. Vamos ahora a preparar nuestros corazones delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestras faltas, invocando su misericordia. Tú Jesús, el enviado del Padre para nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que nos invitas a cambiar y orientar nuestra vida hacia ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que nos envías por los caminos del mundo para anunciar el Evangelio. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Señor Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo. Concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Reconcíjense el desierto y la tierra reseca Alégrense y florezca la estepa Sí, florezca como el narciso Que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo Le ha sido dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan los brazos débiles Robustezcan las rodillas vacilantes Digan a los que están desalentados Sean fuertes, no teman Ahí está su Dios Llega la venganza, la represalia de Dios Él mismo viene a salvarlos Entonces se abrirán los ojos de los ciegos Y se destaparán los oídos de los sordos Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría. La tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ven a salvarnos.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 Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió. Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo... ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos celebrando entonces este tercer domingo de Adviento, domingo gaudete, domingo de la alegría, por eso estamos de este color rosado, así como el cirio de la corona que encendimos, también es del mismo color rosado porque este domingo está teñido por la alegría, que también quiere expresarse en este color, está teñido por la alegría de Jesús que viene, se aproxima, la venida de jesús y eso para nosotros es motivo de alegría el evangelio también refleja eso y es lo que vamos a ver este evangelio nos vuelve a presentar una vez más a juan el bautista que ha estado presente en este tiempo de aviento particularmente el domingo pasado y en las lecturas de la semana la figura de juan el bautista que sintetiza muy bien en su mensaje el sentido del Adviento, porque el mensaje de Juan era preparen el camino del Señor. Y este tiempo de Adviento justamente es para que preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús que viene. Preparen el camino del Señor. Juan el Bautista que retoma todo el mensaje del profeta Isaías y hoy tenemos al mismo Jesús que llega a decir estas palabras. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Juan que forjó su ministerio, su carácter en el desierto, a solas con Dios, en una vida de austeridad, vistiéndose con pieles de camello, alimentándose con langostas y que tenía este mensaje, preparar el camino de Jesús y Él anunció su venida, Juan llegó a decir el que viene detrás de mí es más grande que yo, o sea, nos da el sentido por qué tenemos que alegrarnos, quién es el que viene, es Jesús, Él dice el que viene detrás de mí es más grande que yo, yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego y hoy en el evangelio de hoy es el mismo juan el bautista que en esta pregunta que le hace a sus discípulos porque claro él es encarcelado juan el bautista por coherencia con su ministerio él termina siendo encarcelado entonces desde la cárcel eh, manda a preguntar eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro y esta pregunta expresa ese anhelo esas ganas que tenemos de que se cumpla esta venida, de que sea Él, de que sea Jesús. Por eso eres tú el que ha de venir, eres tú el que estamos esperando. Y Jesús le responde con el cumplimiento de las promesas. Justamente Juan era el que anunciaba a Jesús retomando el mensaje del profeta Isaías, preparar el camino del Señor. Isaías es el que había dicho que en el tiempo del Mesías se iban a dar estos signos. Los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar, los muertos van a resucitar y es lo que le dice Jesús. Vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia la buena noticia a los pobres. La venida de Jesús, la venida de su presencia trae toda esta vida que hoy día a día tiñe nuestra realidad, sobre todo... Te invito en este domingo a ser presente primero ese anhelo que cada uno de nosotros tiene de que venga Jesús y también a mirar a nuestro alrededor y a ser presentes, ser conscientes de todos estos signos de vida que son los que garantizan el cumplimiento de que esta presencia está en medio de nosotros, que así sea.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 Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Es el señor o sal...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 Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.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 Te atraeré con suavidad. Yo borraré tu inquietud ...dando gracias a Dios. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia... ...para que la fuerza de este alimento divino... ...liberándonos de todo pecado... ...nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo... ...el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos encomendamos a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo...